Con la decisión del jurado de el Festival que ha premiado al mejor cortometraje de ficción en la categoría segundo ciclo de primaria, el centro educativo, taller de Kids con su producción El Poder del Espejo. ¡Mira! ¡Mirad! <laughs> Un espejo maravilloso. Enhorabuena por este premio, por esa idea tan estupenda que es la de compartir los valores en igualdad, la igualdad de oportunidades y ojalá muchos más espejos como este que os ha traído este premio. Enhorabuena y los superpoderes para, para todos y para todas. Felicidades. Eh, antes que nada, me gustaría agradecer al jurado del Festival EMOVE por habernos otorgado este premio por nuestro corto El Poder del Espejo. Eh, con este vídeo queríamos reflejar que en algunos lugares a las chicas no se les trata igual que a los chicos. Por eso creamos a una heroína llamada Vera que le enseñara a estas personas mmm, bueno, que no se puede excluir a alguien por su género. Que no puede dejar a alguien arrinconado en el patio del recreo. Ahí se dan cuenta de su ropa. Sí, sí, sí, sí. Y aquí hay aquí también agradecer a Catalina y a directores de taller de Kids, porque sin ellos este corto sería imposible.